A decir verdad, amigos, estaba cansado, agobiado, agotado por el maldito juicio entre Johnny Depp y Amber. Pero después de visitar varios sitios para mi canal de YouTube, encontré a un niño rata de Wichita que me dijo Señor, señor, pecador no se meterá con mi Play hoy, ¿no? Y yo le dije... <ríe> por supuesto que... Así que para hacerte una buena idea de lo que puedes esperar de Godfall en la Xbox Series X, el HDR nativo, sobre si tu PlayStation tiene HDR forzado o si es falso, sí, solo esto. Esto es PlayStation 5 en este momento, mapeo dinámico de todos los en hardware forzado, nuevamente la versión PlayStation 5 no admite HDR nativo, esta es la imagen que obtienes y cuando haces esto, cuando fuerzas, en juegos ahora compatibles de lo contrario con el mapeo dinámico de tonos apagados o el alto rendimiento terminas con el mismo brillo, así que no hay ninguna ventaja en absoluto así que de todos modos es falsa el HDR de la Playstation 5 y ahora esta es la versión de Xbox Series X, Dolby Vision en este mismo momento y quiero decir que lo hay es diferente como el día y la noche, para ser muy honesto y solo tenga en cuenta que no se trata solo de máximo brillo en hardware, porque esto es mucho más brillante en este mismo momento en comparación con la versión de Xbox Series X. Casi no hay contra contraste, los colores son horribles en comparación con la versión de Xbox Series X. Quiero decir, eche un vistazo aquí. Este es el HDR adecuado y se ve bien. Y Dolby Vision es absolutamente recomendable en este juego. Seguro que allá donde estén los niños ratas estarán muy bien. Pero tenemos que hablar de... War of Warcraft. Sí señores, sí señores, ya se está notando. Ya se está notando... Como Xbox ha llegado. Aquí estamos viendo las imágenes... Por cierto, eh, eh, vamos a hacer un poco, vamos a mirar a ver la, Lo que han subido. Los de Blizzard. Y recordemos que esto es como una especie de DLC. Que mira que es que es, es, es precioso, ¿no? son las cosas que se pierden una gran historia, unos gráficos que la verdad están muy bien y sobre todo, no sé si lo notáis, pero ahí está el retorno el retorno de, de World WorldCast, ahí está Una saga que merece, desde luego, eh, estar entre las mejores. Eh, me gustaría poder poner todas las imágenes. Eh, fijaos qué, qué escena más, más eh, dramática eh, o triste, mejor dicho. Eh, se levanta, abre los ojos y contempla al resto de compañeros que también se habían quedado en la misma postura a los que por lo que sea le han roto las cabezas los han matado a todos pero la vida se abre ah, que es, es bonito todo lo que estamos viendo desde luego es muy muy bonito acercando la verdad es precioso, es hermoso fijaos es que fijaos además mmm, no ya tanto eh, sabemos que es una introducción ¿no? que es un bueno, pues que es como un, es una cinemática evidentemente Todas las cinemáticas se ven bien. En fin, aquí se encuentra el rey muerto. Eh, pero, no sé, es... como que te da esa sensación de que por fin se ha vuelto a retomar la ilusión por crear videojuegos dentro del bizarro Estoy muy muy contento con esta noticia, este pequeño pisco labis que nos está dando blizzard a modo de oye que estamos trabajando ¿eh? que ya esto va para adelante vamos a subir a lo más alto nuevamente y esta vez sin el lastre que bueno que es playstation que es como eso, como el metal líquido, eso, eso es el, el interior de una.. De, eso es una PlayStation 5 gigante, hay que cerrarla para que no se caliente el núcleo y, y destruya la tierra es increíble que unenlo todo, el metal líquido y todo y bueno esta parte me encanta mucho eh, bueno para todos los que amantes de los dragones esta imagen es... ¡Fas! Me encanta. Me encanta. Bueno, y, y fijaos esos fondos también, ¿eh? Bueno, esto es solamente un pequeño adelanto que nos están haciendo los amigos de Blizzard. La verdad es que... Ya van dando ganas de que vayan introduciendo juegos. Por cierto, van a introducir juegos también de Ubisoft nuevamente dentro del Game Pass. Sí señor, solamente para los VIPs de Xbox. Sigamos con otras noticias. Bueno, cuando termine el vídeo, porque está muy bien. Me encanta ver ahí a los dragones ahí volando. Bueno, pues aquí lo tenemos, eh, World, WorldCraft Dragon Flight. Pobre niño, Ratara ¿no estará diciendo, ya me ha vuelto a engañar el señor reycador. Pero aquí van las noticias de Sony, sí señor. Sí señor. Power Up lanza su nuevo mando, aunque, bueno, esto es para Xbox, vale. Oh, vaya que error más tonto disfruta del nuevo tráiler de la próxima aventura de C.O. Thief este es un juego de Xbox también vaya hombre ahora sí Ubisoft entra por lo grande en Game Pass bueno puede que esto no le agrade mucho a, a los Pipas pero igual a mí sí y como este es un canal que no es para niños rata os deseo lo mejor y que lo disfrutéis mucho de los videojuegos esta es una de las mejores noticias, además totalmente confirmada por parte de Xbox. Así que, señores, vivimos en tiempos gloriosos dentro de Xbox. Con ustedes el Vengador Tóxico. ¡Hasta la próxima, amigos!